El alumno que tiene problemas, lo negativo, es que el padre no se involucra en el problema de su hijo eh, hasta el final. Es decir, cuando el padre te, se, llega al instituto y quiere reunirse contigo y quiere solucionar el problema, en el mes de junio. eso es, es el aspecto más negativo que veo en este sentido. Y ahí, como quiere resolver el problema lo antes posible, y, tú, y lo quiere hacer en una semana cuando ya prácticamente no hay vuelta atrás, pues intenta justificar lo injustificable a su hijo. O sea, todo lo que ha hecho su hijo y que le ha repercutido, pues lo, lo negativo no en su formación, lo intenta justificar. Para mí eso es lo peor. Lo mejor en un, alumno, en un alumno conflictivo, bueno, pues lo mejor sería al padre, el padre, perdón, que cuando al principio del curso se le dice que su hijo tiene un problema y que hay que ponerse a trabajar para intentar solucionar ese problema, lo mejor sería cuando el padre se involucra desde el principio y... y, y pues eso, y, y, y no, vamos, que se involucra desde el principio en ese problema y, y es consciente de ello e intenta solucionarlo. Poner todo lo que tenga que poner para intentar solucionar el problema.